¿Al bien? Ana, tú, yodos O, Al medio Cuéntanos un poco más, tú te has preparado ¿Cómo llegaste a este punto de ser Ya un eh, competidor Entrenador En lo que vendría a ser el de el condo Sí, bueno, el, uh, yo empecé a entrenar A mis siete años con el apoyo de mi familia, la verdad desde que he podido crecer mucho, he conocido bastantes países gracias a lo que es el deporte, eh, tuve una beca en Estados Unidos el año, del año 2013 al año 2017 en el que pude capacitarme para ser un mejor entrenador, un mejor competidor y bueno ahora replicando las enseñanzas y el aprendizaje a mis alumnos y a mi academia. Entonces estamos hablando de que la academia ya cuenta con eh, lo que vendría a ser este recurso de ir a otros países a, a ganar mucha información, lo que vendría a ser la parte del tecondo. Cuéntanos tu experiencia al ir a otro lugar, ya que la competición en Bolivia es diferente o es similar. Es totalmente diferente, ya que eh, los equipos eh, y las selecciones nacionales trabajan de una manera mucho más organizada. Lo que los profesores y los competidores estamos tratando de lidiar con esto durante mucho tiempo para que nuestro deporte tenga un poquito más de importancia y un poquito más de, de priorización ¿no? en lo que es el, el deporte. Eh, recientemente tuve una beca en Corea del Sur, una beca de maestros eh, que se da a muy pocos profesores. Tienes que estar demasiado preparado y realmente ahí pudimos aprender la diferencia de lo que es el taekwondo marcial, el taekwondo olímpico, la competición del Pumse, la historia. Eh, realmente una experiencia increíble. Ahora que me, me resta poder igual enseñarles a mis alumnos todo lo aprendido allá de a poquito y hacerles crecer eh, personalmente. Por favor, profe, háblenos acerca de las técnicas que se utilizan dentro de esta disciplina. Claro, en cuando tenemos muchas técnicas. Es una combinación de patadas, de puños, de bloqueos, eh... Se tiene bloqueos a la altura de la cabeza, que en se puede decir que es olgul olgul es cabeza, entonces tenemos bloqueos que son a la altura de la cabeza, bloqueos a la altura del cuerpo, bloqueos a la, por debajo de, de la cadera, tenemos golpes con las manos, no es solamente un deporte que usa piernas, usamos igual las manos, usamos puños, golpes... Eh, y usamos especialmente a las patadas, que es por lo que más se conoce. ¿Existen capacitaciones acá en Bolivia para lo que vendría a ser el taekwondo para seguir siendo mejor profesor? Sí, la Federación Boliviana empezó dictando cursos eh, desde el año 2018-2016. Eh, mi persona tiene el certificado de entrenador primer nivel. Y bueno, la federación sigue trabajando en eso, esperamos que siga con muchos proyectos más. En la pandemia hicimos igual capacitaciones a través del Zoom y del Google Meets eh, con el presidente Alejandro Mancilla y la profesora Adriana Sánchez. Hicimos capacitaciones de programas de entrenamiento, evaluaciones deportivas. También trabajamos un poquito con el Comité Olímpico. Entonces sí, un profesor tiene que, eh, no es solamente venir y enseñar a patear, tiene que llevar un programa eh, profesional de entrenamiento. tiene que es tener nociones de psicomotricidad, psicología, pedagogía e enseñanza para que los niños se lleven lo mejor de, de nosotros. ¿Podríamos mencionar alguno de los nombres de estas técnicas, patadas o, o de repente también cuando se utilizan las manos? Claro, eh, A ver. digamos, este golpe se llama Monton Chiroin. ¿Así? Exacto, es un puño. Entonces, monton significa en coreano que es la parte media. Y Chirui que es el golpe. ¿no? También tenemos esta que es olgul maki. Este es un bloqueo. Maki significa bloqueo y olgul es la parte superior. Entonces bloqueamos la parte superior. Igual como maki tenemos are maki. Are es la parte inferior. Bloqueamos abajo y maki es bloqueo. ¿no? Entonces son como que traducciones de coreano al español, entonces se va como que, se va como que combinando zona, entonces, es esta parte de aquí se llama zona, ya. entonces zona mokchi chigi sería golpe uh -huh. al cuello, exacto, así. Ah, okay. Como si aquí en la cara de la persona. Claro, así. sí, al cuello, pum. Ah, okay. exacto. También okay. tenemos patadas y es el, es el es la misma de referencia ¿no? patadas abajo, patadas al medio, patadas arriba tenemos patadas con giro eh, es una que es, es una patada a la altura del de, del torso so una consultita más, quiero que nos cuentes una experiencia que hayas tenido con algún alumno distinta que, haya sido, que te haya marcado como entrenador a ti específicamente quiero que nos cuentes a la gente este tema de entrenar, enseñanzas, el valor que les puedes dar a los niños porque la verdad como, como mencionabas que es importante impartir lo que vendría a ser la disciplina y todas esas cosas claro que sí, yo pienso que cada uno de mis alumnos ha sido muy especial para mí y ha sacado una versión eh, mejor Creo que las eh, personas en las que más se cuesta trabajar Son los niños que han sufrido un poco de bullying Daño psicológico Los niños que cuesta un poquito la parte motora, física Pero he tenido resultados muy buenos Y bueno, ahora mi persona está tratando de entrar un poco En lo que es el, el taekwondo paralímpico Que es para personas con necesidades y capacidades especiales que estamos eh, trabajando día a día justamente como eh, carrera de psicopedagogía que mi persona está cursando en la Universidad Católica Boliviana. Estamos luchando para que la parte inclusiva también sea en el deporte y los deportes paralímpicos lleguen una gran selección a futuras olimpiadas. Bueno, muchas gracias, agradecerte por tus lindas palabras y de empezar a impresionar lo que vendría a ser la parte del Paralímpico, que las personas tal vez no lo conozcan, ¿puedes explicar un poquito cómo nace este proyecto del Paralímpico como, como entrenador? Porque has debido ver un poco lo que es en otros países, has debido conocer este tema, ¿es aquí fomentado la parte del Paralímpico en Bolivia? No, lamentablemente no. Eh, tenemos, como, como el deporte lo dice, se of, ocupan un poquito más en lo que es las disciplinas de mayor eh, magnitud, digamos, o de mayor eh, conocimiento, popularidad, como es el fútbol. En la parte paralímpica, eh, soy el primer entrenador eh, paralímpico en, en, a nivel Bolivia, eh, con tu persona, ¿no? Eh, trabajamos con personas no solamente que tienen... Eh, discapacidades físicas sino también un poco de discapacidad eh, acústica visual y demás cuestiones estamos eh, tratando de sobrellevar esto y tratando de hacer crecer el deporte paralímpico porque es una parte muy importante eh, que necesita, necesita mucho refuerzo, mucho recurso y mucho apoyo de lo que son nuestras autoridades Bueno, muchas gracias, queda agradecerte por el cambio que estás haciendo en estos jóvenes y bueno seguimos con más Muchas gracias a ustedes i dos tres cuatro cinco seis That's all diez diez diez diez diez ¡Gaso! ¡Gaso! ¡Gaso! ¡Gaso! ¡Gaso! Programa, y bueno pues vamos a, a preguntarles qué vamos a realizar en este momento por favor profes bueno ahora vamos a hacer el sistema Kyurugi el sistema Kyurugi es el sistema de combate y lo vamos a hacer en el modo eh, deportivo nosotros contamos con el peto que es donde debemos marcar los puntos no marcar los puntos y también debemos eh, hacer bueno ha avanzado mucho la tecnología ahora en la competencia de cinturones negros nosotros utilizamos protectores electrónicos que miden la potencia y la precisión de la patada Entonces si, si la patada tiene muy buena precisión y buena potencia Entonces el sensor va a marcar puntaje Perfecto, entonces Coco no se diga más, tú eres del equipo azul Yo soy del equipo azul y estoy apoyando acá al profesor Rome Y así yo al profesor es. Rodrigo Así que el azul y el rojo se van a enfrentar en 3, 3 2, 1, 2, 1 ¡Ajá, hermano! Round 1 fight <laughs> Go! <laughs> Ahora es momento que me enseñe alguna maniobra, alguna técnica, por favor. Yo quiero aprender. Claro, vamos a empezar primero con la banda Chagui, Ya. Que es esta Ya. Entonces, Ajá. el primer paso: Ajá. subimos la rodilla, ya. giramos el puesto Ajá. y pateamos. Y se patea con esta parte. Esta parte? Ah, claro. ¿Ven a ver, a aquí. A ver, a ver. <risa> subimos <risa> la rodilla, giramos, patada. Eso, muy muy buena. Una vez más. Ya, a ver. So, tiro. Eso tiro, pum. Es súper Buenísimo. A ver, ¿qué más podemos aprender? Hay que cubrirse en este gol. Entonces, senda de combate? Yo. Si viene la patada, cubrimos. Si viene del otro lado, pum. Cubrimos. Mm -hmm. Muy bien. Y vamos a hacer un puño igual. A ver. estamos cerca, mm -hmm. atrás el puño, pum. A ver con una atrás. Eso sí, bien. muy bien. listo, ahora lo repitamos por favor, porque si usted también está en casa puede aprender con nosotros también esta disciplina. Lo hagamos desde el inicio, desde la patada. Está bien, ya. La patada. A ver. Están de combate. Uh -huh. Subimos la rodilla, tiramos y patada. Eso muy bien. ¿Ya? Ahora el, el bloqueo. El bloqueo. Función de combate. Uh -huh. Y estiro la mano. Pum, bloqueo. Viene del otro lado, Estiro Eso, muy, muy bien. vamos ¿eh? a ver? Pum, bloqueo. Bloqueo. Buenísimo. Y, y ahora el pollo. Atrás, tirando uh -huh. calera. Bien. Así. Así, exacto. Pum, eso, nada más. Eso. Ahí está, buenísimo. Está De esta manera hemos podido aprender un poquito más, pero Coco también sale un poco, así que vamos a verlo. Y bueno, nos encontramos con el profesor Rommel, que me va a enseñar unas patadas para que podamos aquí entrenarte con. Estamos con él. Bueno, vamos a enseñar técnicas básicas a Jorge y comencemos, ¿no? Dale, ¿me parece? como Sí. Muy bien. Banda de chagui. Patada del estómago. Ah, pero aquí Jorge sabe, él es nuestro primer atleta paralímpico boliviano, entonces va a demostrar todo lo que sabe con toda la máquina. Vamos. Vamos. Bueno, ya aprendimos unas cuantas técnicas o maniobras de taekwondo y estaba buenísimo con los dos profesores. Exactamente, Romer y Rodrigo nos enseñaron bastante bien. Y bueno, quiero que hagamos un combate móvil entre los dos. No, pro prometo no lastimarte, Katsu. Recalquemos que Coco sabe, ¿eh? así que por favor no me rompas una costilla. No vamos a romper ninguna costilla y ya vamos a hacer un combate móvil. Buenísimo, entonces vamos a verlo. Chere. Cuide. Chale. Round 1. Fight. Hey. Hey. Hey. Hey. You lose. Continue three, two, one. Game over. Punto final a la entrega de hoy, este fue tu programa Estaremos hablando de pecondo, vamos a verlo. ¡Hipo! ¿Cómo están amigos? Y me encuentro acá con Rommel, él es un entrenador de taekwondo y cuéntanos un poco más, mi estimado Romel, un gusto, gracias por estar con nosotros. Bueno, primeramente, eh, un saludarlos. Muchas gracias por la oportunidad de darle un espacio a nuestra Academia eh, Kundo Juan, que tiene cuatro años de antigüedad. Somos una academia joven, pero con muchas ganas de crecer y estamos creciendo a pasos gigantados. Cuéntanos un poco más lo que es este tema del pico. ¿Cómo empieza la historia? ¿Sabes un poquito? ¿Puedes contar a la gente para que esté familiarizada con nosotros? Claro que sí. El taekwondo es un arte marcial surcoreano que tiene una historia bastante amplia. Eh, descendiente del karate, descendiente de otras artes marciales, taekwondo que es una de las más antiguas eh, Se divide en lo que es eh, historia de, de las penínsulas de Corea y las tías Entre otras más, eh, el taekwondo toma lugar eh, y originalidad en Corea del Sur, en Corea en general Y luego se va dividiendo en ambas Coreas En eh, Corea del Sur es lo que nosotros practicamos, el, el taekwondo olímpico, el WT Puedes contar a la gente cuál es la diferencia del WT, que seguramente debe haber otro, otro significado. Así es, el Taekwondo WT es el Taekwondo olímpico que tiene participaciones en los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos. Y las siglas WT es de la World Taekwondo, que es nuestra federación, nuestra ente de matriz eh, deportiva superior, ¿no? Y el ITF, que es el taekwondo internacional, que viene, es un taekwondo más tradicional, sí que tiene participaciones en torneos y demás, pero no es considerado como deporte olímpico. Continuamos con más de tu programa, Jai Urbano, y es momento de saludar al profe Rodrigo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto conocerlo Por favor hablemos acerca de los grados que existen en esta disciplina Claro, eh, en la el... disciplina de tenemos siete grados Tenemos el grado que es el cinturón blanco Tenemos el amarillo, verde, azul, rojo, rojo punta negra y negro Blanco, en coreano se dice Bekti Simboliza pureza, inocencia Es el camino sin huellas, el cristal sin pulir Amarillo, en coreano se dice Wang Ti, significa la tierra en la que el labrador siembra su semilla, del sol naciente que irradia su energía sobre los seres vivientes. Verde, en coreano se dice Paul Ti, es el color de la naturaleza, el vigor de la vida en crecimiento, la sabia búsqueda de lo que está más alto. Azul, en coreano se dice chongti. ti es el color del cielo cada día mucho más grande y sus capacidades se hacen más fuertes rojo en coreano se dice hong -ti. es el color del fruto maduro del cielo en el atardecer del deseo de quien se prepara para la perfección de su arte negro en coreano se dice yuk ti significa la experiencia y madurez es el color del carbón duro sencillo y sereno como una roca que se forma a partir de todo cuanto existe en la tierra aparte de esto tenemos entre cada grado tenemos pequeñas subdivisiones que es blanco blanco franja amarilla amarilla amarilla franca verde verde verde franca azul azul franja roja roja, eh, roja franca negra y negro lo más importante que se destaca en las artes marciales de donde proviene de la casa matriz, que es la Won, que es nuestro ente matriz superior, ¿no? El ente matriz superior de lo que es todo el taekwondo. Eh, realmente la experiencia es, es diferente, la puntualidad, el trabajo de los atletas, la, la marcialidad, el respeto a los maestros, eh, los valores, la historia que ellos te, que ellos te enseñan, eh, eh, la enseñanza es totalmente diferente, el tema de las formas del PUMSE, que es la parte competitiva que ahora se está levantando mucho más, y está teniendo más importancia, estos Juegos Olímpicos en Tokio, el PUMSE tenía que estar presente, pero por motivos de pandemia y del coronavirus no se pudo llevar a cabo. Pero ya es una parte esencial en nuestro arte marcial. Bueno, eh, también mencionar un poco la gente que tú tienes esta academia. ¿Cómo empezó la transición de competidor a entrenador? Wow. Cuéntanos un poco más, esa situación que tú sentiste, dijiste, dijiste quiero ser entrenador, quiero impartir algo de, lo, no sé, lo que tú decías, ¿no? Respeto, lo que es la puntualidad a las personas, a estos pequeños niños que puedan crecer. Bueno, la verdad es que agradezco mucho a mi profesor, a mi entrenador, que fue el que me impulsó a dar clases. La verdad, yo quería ser competidor toda mi vida. Pero al darme la oportunidad de, de dar clases, de empezar con niños, he visto que nuestro, nuestro país, nuestro, nuestra ciudad tiene muchos talentos y que pueden llegar estos niños demasiado lejos, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte personal y en la parte humana. Nosotros antes de formar deportistas, nosotros formamos artes marcialistas y seres humanos con valores. Puede que un niño no sea muy talentoso en lo que es el deporte, en lo que es el arte marcial, pero los valores que les da los maestros eh, de karate, taekwondo, kung fu, lo que sea, es que ellos eh, tengan una mejor esencia en ellos mismos. ¿no? Entonces yo me animé a abrir mi academia, la verdad eh, no lo tenía pensado, no lo tenía planeado, es muy difícil, es muy difícil abrir una academia y es muy difícil todavía poder llenar las expectativas de los alumnos, pero mi persona está trabajando día a día, año tras año, para poder capacitarme ser un mejor profesor y darles lo mejor a mis alumnos. ¿Podría comentarnos acerca de la clasificación? ¿Por qué se da esto? Es acerca de la experiencia que va uno adquiriendo. Eh, bueno, en Corea mucho se habla sobre que el blanco es... Eh, es la pureza de la persona. La pureza de la persona, entonces claro. yo estoy con eso. Estoy con sí. el cinturón blanco, así que yo soy el básico, digamos. Claro. Digamos, blanco, am blanco amarillo es la semilla que uno siembra en la persona para que siga creciendo. Verde ya, se, ya significa el, la planta que va creciendo. Azul es la planta que ya llega al cielo, pues tiene ese color azul. Rojo ya es el fruto. Esta, cuando uno ya sienta eh, roja ya, tiene, ya empieza a dar frutos, campeonatos, etcétera rojo punto negro es cuando la planta ya se va marchitando un poco más y negro es cuando la planta muere Ok. Y bueno, pues nos mencionamos que a partir del rojo es, es que recién se puede ingresar a diferentes campeonatos. No, no, se puede ingresar desde mucho más antes, ¿no? Pero, claro, en cada campeonato uno tiene su propia clasificación. Hay, hay campeonatos para blancos, para amarillos, para verdes, etc. Ah, buenísimo. Por favor, hablemos acerca también de lo que es la indumentaria. Es muy importante. De repente lo que es esta franja negra, ¿tiene alguna razón de estar en este lugar? Claro. La franja negra es para los maestros, para los profesores, los Negras, somos la franja negra, la franja que es con cuello rojo y negro es para los cintas que son puntas rojos punta negra y las franjas blancas son para, las, para los cinturones blancos que dicen están empezando. Para poder llegar a ser un profesor, un maestro y obtener la cinta negra, ¿es necesario pasar por todo el proceso de las cintas claro. o de repente puedes saltarlo dependiendo no. a tu esfuerzo? No, siempre hay que pasar por todas las cintas, una por una, una, una tras otra, una tras otra, una tras otra, no se puede saltar.